Hola, en este video vamos a jugar a este juego que bueno, se llama The Mimic, está en Roblox, por si lo queréis probar. Y bueno, vamos a sufrir porque encima estoy solo, pero bueno, vamos allá. Se puede correr con Shift. perfecto, vamos a seguir corriendo, mucho, para que no se nos gaste. Ah, hay una barrera. Vale. Al revés Aquí O oh, algo No sé Ah, oh, sí, mira Tengo que encontrar Una llave Vamos allá No sé dónde puede haber Vale Se mueven las cajas no tengo ni idea de dónde puede haber una llave no se encienden los ordenadores mm. a ah, mira esto archivos no sé qué tengo que hacer No sé, no sé, tío. Ah, mira. Desbloquea la puerta, vale. Uy. ¿Qué ha dicho de tarea? La tuviera un poco... No descansaré hasta que descubra lo que realmente pasó en Ahogis. Ahogashima. Hm. Interesante. ¿Y ahora yo qué tengo que hacer? Uf, ¿Qué? <ríe> ¡Uy, madre! ¡Uy, está lloviendo ya lo sé un poquito es Hostia Uf, Madre mía Vale, aquí hay una Tipo lintero, ¿no? una vela Perfecto Seek out a book Control to crouch Control para agacharse que no me puedo esconder. Ah, mira, se pueden abrir. Y ahora yo qué hago? ¿Esto se puede abrir? Sí, mira. ¿Cómo termina? Ni siquiera sé dónde está mi bro. Uy, Uf, qué miedo es esto, hostia. Uf. Vale Madre mía Es que no, no me han dado Ni siquiera una misión No sé qué tengo que hacer Uff Es todo un mal rollo Vale Hmm. No hay nada. Habitaciones con shi Shimenawa eh, van a protegerte. Te protegerán. ¿De qué? Sí. No, no, no, no, no, no, no. En un pequeño pueblo vivían dos hermanas huérfanas. Las dos hermanas vivían en la pobreza y constantemente se morían de hambre. Un día, Mío, el más joven, llegó a casa lleno de alegría. Rick, la mayor, se volvió escéptica sobre ella. Ella interrogó a Mio, pero nunca se le dijo por qué Mio estaba tan feliz. A medida que pasaban los días, Rin llegó a un pensamiento final, que Mio debe haber estado comiendo bien sin ella. Los celos superaron a Rin, y para satisfacer su hambre insaciable, consumió a su propia hermana. Rin se dio cuenta de que Mio había estado ahorrando dinero en secreto para ambos. Se convirtió en perseguida por la culpa extrema que lleva una aparición misteriosa de una segunda boca en la parte posterior de su cabeza. Era la boca de Mío, quien constantemente lloraba por comida, de lo contrario, rindolería con dolor extremo. Las ratas están eh, envenenadas, by the way. Hay algo ahí, eh. Hay algo ahí, eh. No sé. Madre, que está ahí, hay algo ahí, eh. Uf. No había algo ahí. Oh, Ну! <tries> ну! No. No. Decía algo de ratos, ahí se oyó una rata. ¡Puta madre! La persona no sopló por la sequina. Mm. No, no.